Muy buenos días amables televidentes A Dios las gracias por la luz de este día Que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para tomar mejores decisiones Estoy casi seguro que si hubiese tenido un poquito de inteligencia el procurador No comete el atropello que cometió con la magistrada Pero no hubo inteligencia Las emociones pudieron más y entró directo al trayecto de los canallas yo soy Francis Rodríguez y agradezco a ustedes el favor que nos brindan cada mañana por entrar a sus hogares a través del canal 10 de Telenor. Este es su programa de mañana. Estaremos desarrollando todo el contenido de este día junto a mi compañera Raquel, ya que Fulvio hoy está libre y ya se reintegrará en el próximo programa. Agradezco a muchas personas que se... Eh, se dispusieron a preguntarme que, qué pasa que no estuve en el programa estos dos días de trabajo fuera del canal. Gracias a ustedes por echarme de menos, igualmente yo. Hoy, dentro de los del tema inicial, eh, estaremos comentando acerca de la visita del presidente Danilo Medina a San Francisco de Macorís, en el cual realizó inauguraciones colectivas desde la ciudad de San Francisco de Macorís, en la actividad se fue desarrollada en el Centro Educativo Cristo Rey de San Francisco. Fueron inaugurados de forma simultánea otras cuatro escuelas, tanto así, Centro Diagnóstico y la carretera San Francisco-Nagua. Ya estaremos comentando y, y teniendo algunas incidencias. Como es de costumbre, voy a realizar la lectura de Obnamé, o del tiempo. Hoy es miércoles 6 de marzo, inicio de cuaresma, precisamente del miércoles ceniza, y tendremos que aguaceros locales en varias zonas de la tarde de hoy. En algunas localidades de la cordillera central, los Haitice, la parte central de la zona fronteriza y la región norte de Sepone. Se pronostica un incremento en la nubosidad después del mediodía de hoy para que ocurran aguaceros locales, aislados, tronadas, posibles ráfagas de viento. Se prevé que las lluvias se pro prolonguen hasta las primeras horas de la noche. Estarán siendo generadas por una débil vaguada el, en el resto del área predominan un ambiente metrológico de poca actividad, de nubes, muchas horas de sol durante el día y las posibilidades de lluvia serán muy escasas. Para mañana jueves el, el cielo estará medio nublado, nublado en ocasiones con lluvias aisladas hacia varias provincias de las regiones noreste, norte, parte norte de la zona fronteriza y la cordillera central principalmente en las horas de la tarde debido a, al acercamiento de una débil vaguada frontal en el resto del país predominarán condiciones secas y estables. Esto las con temperaturas están ligeramente calurosas durante las horas del día del día mientras que en la noche y, y madrugada se tomarán agradables y frescas, siendo más fre más fresca en la zona montañosa debido a la época del año. Pues este ha sido el informe del tiempo, así podemos planificar, ya saben que hay algunas zonas, tanto de la eh, zona norte a, a la frontera, sur, y así se define este día y el día de mañana. Bueno, hoy es mmm, 6 de marzo, día miércoles de cuaresma hasta el 17 de abril el, antes de la son 40 días eh, este es el tiempo litúrgico y que la iglesia católica invita a poder vivir para ser mejores y poder vivir más cerca de Cristo y que todos pongamos en reflexión y vivir estos 40 días como lo hizo Jesucristo que pedía a su padre que lo llevar a, a, la, a culminar el, el proceso porque en estos 40 días también nosotros debemos de morir al hombre viejo y que nazca el hombre nuevo y esa es la resurrección de todos los hombres que el legado que nos dejó Jesús pues entrando en materia también recordarle que un día como hoy eh, muere en Puerto Plata Salomé Ureña de Enrique, eh, poetisa, maestra, quien fuera a buscar salud a Puerto Plata, pero murió allí de tuberculosis. Fue madre de, procrearon eh, otros poetas y así una familia prolífera. La visita del presidente. Es importante ver cómo eh, ha tomado el presidente y, el, y su equipo venir a San Francisco para desarrollar unas inauguraciones conjuntamente con siete obras más, incluyendo la carretera San Francisco-Nagua. En esta parte a mí me apena que los gobiernos que hemos tenido se hayan dispuesto a preparar o hablar de la carretera San Francisco-Nagua cuando salimos en el trayecto, la verdad que uno se pregunta que qué es lo que estamos inaugurando porque es la misma carretera con bacheo y algunos tramos un poquito más ancho pero nada que ver lo correcto ha debido de tener una, una carretera verdaderamente más, eh, de mejor viabilidad, de mayor protección al conductor, en fin. Pero es la inauguración de la carretera San Francisco-Nagua, dice la parte noticiosa. Dentro de los centros educativos que fueron inaugurados está Cristo Rey, eh, que es donde se desarrolló esta actividad. José Castillo Reyes en la comunidad de Pontón, Rafael Eduardo Valerio de la comunidad de La Bajada, La Mata del Distrito Municipal, El Aguacate, y, y La Raya del municipio de Arenoso. En, dentro de estas obras... Y cuando tenemos y escuchamos eh, nombres como la raya del municipio de Arenoso, del aguacate, entendemos que son obras que verdaderamente deben ir a aportar esa, ese lugar que será el cimiento de la educación de esa comunidad, que tanto esperaba dichas obras y que ciertamente se importantiza porque mientras más lejano o distante están eh, verdaderamente más importante resultan para esa comunidad pujante, sobre todo el aguacate y la, y la ...y las raya del municipio de Arenoso. En la parte local, cercana, aquí, ¿cuánto tiempo? Eh, no escuchaba la comunidad de Pontón. Balaguer en una época hizo a Pontón, muchas casas de la peña. eso fue un proyecto que Balaguer realizó y creo que le dio el empuje a esa comunidad hasta convertirlo en un distrito municipal, y eso es importante. Ahora en Pontón esperamos que esta escuela venga a, a rendir los frutos para su comunidad. Vemos un, verdaderamente eh, una amplia comitiva de la dirección municipal del partido, los diputados Juan Comprés, está ahí el senador, el ministro administrativo de la presidencia José Ramón Peralta, quienes visitaron conjuntamente al presidente en el día de ayer y el nuevo, el nuevo ministro de educación, que sería ya su primera actividad luego que ha sido designado en esta función en razón de que el ministro eh, Navarro decidiera, bueno ahí vemos a la diputada Miledis Núñez, a, a Emanuel Trinidad presidente del partido de la liberación dominicana en el ámbito municipal y candidato y candidato a la posición de alcalde vamos a ver cuándo será la proclamación del sector danilista para fines si es que o él pertenece a, o es el partido que lo ha proclamado o lo proclama o es el grupo del danilismo. Ahí vemos al, al alcalde, a Monseñor y a la directora regional de educación. Yo creo que sí, que esta actividad trae consigo lo más importante es la escuela, lugar donde se forma al ciudadano, al lugar donde se le dan las herramientas, para que el individuo pueda desarrollarse en el área que así entienda y de acuerdo a su preparación, enfrentar los retos de la vida y también cumplir con sus objetivos personales. Y eso es importante. La escuela es eso. Y es por eso que nosotros hemos importantizado que la escuela asista al estudiante cumpliendo con su deber, cumpliendo con su horario, cumpliendo con su uniforme, cumpliendo en el respeto y en el comportamiento en la escuela. Pero por esas mismas razones es que aspiramos que los estudiantes de la Manuel María Castillo, ya del liceo que nos demostraban que prácticamente el 95% estaba entrando y estaba participando de los actos de inicio de cada día, donde se le da honor a la bandera, donde se le da honor al, a los símbolos patrios, pero también donde se tiene un pequeño encuentro espiritual para poner en manos del Señor, in, in, in, es decir, in, sin importar la religión que profese, ese momentito junto a sus compañeros, que el estudiante pueda tener una reflexión y un contacto, como he dicho, con el Señor, para así iniciar el día de docencia, eso es lo que debemos de tener como sociedad y de esa forma asegurar que el producto que sale de la escuela bajo el esquema de este contexto que vive el país de un 4% que le hemos exigido al propio presidente y a las autoridades que nos den explicación de qué forma se ha ido desarrollando la inversión o el gasto del 4% cuando entramos en el umbral del desarrollo, nos califican dentro de los países más atrasados. Y a nosotros nos resulta sumamente preocupante. Pero debemos de poner a, de tener esperanza de que con estas inauguraciones, de, dentro de lo que corresponde a las escuelas que, hoy, que ayer fueron inauguradas por el presidente de la República, el ministro de educación se ponga en marcha verdaderamente la procura de reducir al máximo el analfabetismo que no quede un niño sin tener la oportunidad de ir a la escuela incluyendo aquellos especiales aquellos niños especiales que muchas veces los padres por escasez de recursos no saben que son niños especiales, lo tratan como anormal, un error, pero deben ya encontrarse, tienen su niño que tiene interactividad, que es, y lo, llévenlo a la escuela y allí evaluarlo, para así poder eh, darle una mejor calidad de vida, que no están obligados a malpasar, porque están las condiciones ya hoy de reconocimiento de esta situación de muchos niños, incluyendo a ellos hay que darle todo el apoyo, todo el cariño, toda la orientación a la familia para que sepa convivir, pero que no se quede ningún niño con el pan de la enseñanza, sin educación. Y si estamos haciendo, si se están logrando que cada comunidad tenga una escuela que se adecue, que se... que se que esté contemplado en las características de la escuela de hoy en la República Dominicana y bajo el esquema del 4%, que tenga entonces verdaderamente eh, resultados como los diseñados, que no se quede en la documentación del currículum, que no se quede eh, en simple palabrerías, pero hay algo importante. El Estado construye estas obras, la entrega a la comunidad en el día de ayer. La comunidad posee una comunidad de padres, amigos de la escuela, la dirección de la escuela, los maestros, los ciudadanos circundantes de los que viven alrededor son los principales protectores de la escuela incluidos los estudiantes que son los que van a utilizarla día a día y son los que sacarán el provecho y en este esquema de revolución educativa que se han planteado las de guarderías o tandas extendidas ha permitido ciertamente, o esto permite que los padres puedan salir a trabajar y recoger a sus hijos al final, pero garantizándoseles su desayuno, almuerzo y creo que algunas meriendas, pero a la vez conectado directamente con la educación. Ojalá que pueda yo, eh, podamos nosotros tener, una evaluación de ese proceso que ha llevado a cabo este gobierno y el presidente Medina, que gastan tanto dinero en publicidad, quisiéramos ver los resultados en aquello que es lo fundamental. La calidad de esos que se ven ahí sentados, que son los estudiantes, que serán los futuros hombres y mujeres de esta nación. Allí están los diputados, los senadores, los alcaldes, los funcionarios preparándose. Entre esos entre esos chicuelos está el futuro, pero el futuro es hoy. La escuela, la importancia de, esta, de estas comunidades, tengan, que tengan estas comunidades, escuelas, recintos educativos, Y ya he dicho, al entregarse en el día de ayer estas instalaciones deben ser usadas y protegidas y mantenidas por la propia comunidad. Que el Estado no abandone entonces a su suerte, lleguen los recursos para la administración adecuada y mantenimiento de la escuela. Eso es lo importante que eso tenga un retorno que será la satisfacción de tener estudiantes preparados, ciudadanos con conocimiento adquiridos ahí en la escuela. Y los padres tienen que ser vigilantes y no necesariamente tienen que ser profesionales porque sabemos que en comunidades apartadas mínimamente hay muchos que tienen se han superado, a otros que no han tenido la oportunidad, pero ellos sí se empeñan en que sus hijos lo tengan. Pues a mantener a esos hijos ahí, entusiasmados en la escuela. La autoridad, tener liderazgo. Que ya me preguntaba qué es lo que pasa con, con, el, con la Manuel María Castillo, que a veces el maestro se me, se me presentaba en las entrevistas, un tanto ya como quien dice, sin por dónde coger, como impotencia y yo creo que no, yo creo que debe ser un, eh, eh, entre todos poner las reglas y lejos de buscar que se queden sin la enseñanza o que queden fuera, es hacerlo entender que deben estar dentro cuando se cierra la puerta, para que así se le forme también en el horario, porque de ahí depende el comportamiento que tendremos cuando asumamos responsabilidades de estar a una hora, cumplir un horario, no solamente es aprender. Esas peque esos pequeños detalles de llegar justo a tiempo, entrar y cumplir con el primer, la primera etapa de la docencia, que es izamiento de la bandera, canto patrio, canto al Todopoderoso para que nos proteja y nos ilumine en ese inicio de tareas, eso es lo que forma las, al, al estudiante y eso es lo que queda en, en el individuo que cuando ya es adulto, profesional o lo que haya tomado, decidido ser Escuche el himno y se detenga, donde quiera que esté, no importa donde, en, en el camino que vaya. Que vea que se está izando la bandera y también se detenga, hacerle honor como ciudadano. Es eso lo que buscamos. Y a la vez, que en estos jóvenes, estos niños, esté la formación de los mismos y la satisfacción del sistema. Vamos a ver si tenemos algunas declaraciones respecto a esta inauguración de ayer. Y quiero saber si el máster lo tiene listo. Ya está listo. O sea. Esta obra fue iniciada después de agotar un proceso de licitación de acuerdo a la ley de compras y contrataciones, donde participaron 30 empresas y de las cuales calificaron 15. Y de estas fueron seleccionadas 7 empresas diferentes. Fueron los lotes que se, sele, se seleccionaron de la obra. Este proyecto fue diseñado en base a las necesidades y requerimientos del Ministerio de Salud Pública y ajustado también a las normativas del Mipa, la, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Sirvan mis palabras para agradecer desde lo más profundo de nuestros corazones esta importantísima y majestuosa obra, la cual viene a arrojar luz a esta comunidad, ofreciendo así oportunidades de desarrollo para todos. Esta tarde, es de gran regocijo y entusiasmo, porque más de 600 niños recibirán el pan de la enseñanza en una escuela acogedora, ambientada y digna. Por lo cual, señor presidente, en nombre de todos los estudiantes, les estaremos eternamente agradecidos. Con la inauguración de este centro educativo, de este majestuoso centro educativo, que sin lugar a duda es la mejor infraestructura educativa construida en la provincia de Duarte. Desde la dirección, nosotros nos comprometemos a garantizar el buen uso del espacio físico de este centro educativo. Y para alcanzar estos logros, hemos de asegurar el dominio y aplicación del currículum actualizado con enfoque de competencias, aprovechando todos los espacios que ofrece. Esta nueva edificación, los medios y recursos disponibles para los aprendizajes y las estrategias y normas concebidas para hacer un uso óptimo del tiempo para que los maestros enseñen con eficiencia y los estudiantes aprendan con entusiasmo. Bueno. Ahí vimos las declaraciones tanto de, del constructor como el director y el ministro, que precisamente eso es lo que aspiramos y eso es lo que esperamos recibir luego que la infraestructura está hecha. En palabras del director, majestuosa obra y quizás la de mejor infraestructura de la zona. Ahora lo que tenemos que darle carácter a esto y que la escuela sea verdaderamente el lugar de formación definitiva del individuo porque en la casa debemos recibir la primera educación y en la escuela nos la refuerzan nos la dan brillo por eso es que los padres deben entender que no pueden cargarle todo el, el peso al maestro para que eduquen a sus hijos somos nosotros los primeros educadores, y llevamos a nuestros hijos a la formación académica y de esa forma poder tener mejores resultados, hombres y mujeres de bien y de provecho social, y así tener una mejor sociedad, a eso aspiramos. Que bueno, estas comunidades, tanto en San Francisco de Macorís, Escuela Cristo Rey, donde se realizara esta actividad. José Castillo Reyes en la comunidad de Pontón. Rafael Eduardo Valerio de la comunidad de La Bajada, también de esta zona. La Mata del Distrito Municipal del Aguacate. Y La Raya del municipio de Arenoso. Esperamos que estos planteles cumplan su, su rol. Y vamos a recordarles, amables televidentes, en esta primera hora de la mañana, negocio, usted que tiene su negocio ya no necesita endeudarse ni volverse loco. Cap Capitalice su negocio con equipos de calidad y garantice su inversión. Visite la tienda LR Comercial a nivel nacional, encontrará todas las variedades de, en equipos de refrigeración cocción Y preparación de alimentos que a su negocio le hace falta Usted pone las, co las cuotas como le sea más cómodo Les esperamos y le ayudamos a hacer crecer su negocio Visite L.I.R. Comercial Donde todos los negocios califican Ya saben, L.I.R. Comercial Saludar a Jerry Smith Saludos, Yeuri, gracias por estar en sintonía. El seguro médico se le agotó eh, en el home, le exige 350 mil pesos para mantenerla en su centro. Ella necesita nuestra ayuda y ahí está la, la cuenta de Banreserva. Vamos a ser solidarios con esta niña y su familia. Así es, Yeuri, muy buena obra. Así iniciamos en De Mañana. No se mueva y espere todo el contenido junto a mi compañera Raquel. Ya saben, Fulvio está libre hoy y estaremos con ustedes desarrollando todo este contenido noticioso de análisis e entrevistas. permanecer con nosotros aquí en de mañana Saben ustedes que hoy inicia la cuaresma Miércoles ceniza Esta es una Un ritual diríamos De la iglesia católica Y nos coloca En la frente La cruz Esto se obtiene de la incineración De la De los ramos Del domingo de ramos anterior Del año anterior y, y precisamente el miércoles de ceniza sucede 40 días antes del domingo de Ramos que es el momento que Jesús entra y debe ser un momento, una etapa de reflexión, de sanación, de perdón de, para entrar entonces en la Semana Santa y ver el sufrimiento de, y retraer lo que sufrió Jesús y por lo que entregó y por lo que se entregó Jesús Vamos todos hoy a la iglesia a imponernos la cruz del miércoles de ceniza Y empezar también este tiempo litúrgico que nos ofrece el encuentro y la penitencia, la reflexión como he dicho antes de esa fiesta De la Semana Santa Ya se escucha a Vladimir Paula Buenos días, Vladi Hola Francis, ¿qué tal? Bien hermano, adiós las gracias, presente Así mismo es Entonces hoy inicia la Cuaresma, Francis Sí, 40 Miércoles días de antes del Domingo de Ramos Así Esto mismo. puede suceder entre el 4 de febrero al 10 de marzo Excelente, entonces y, y desde hoy comienza parte de la tradición De la religiosidad, verdad Que durante muchos años miles de años, ha llevado la, la iglesia católica hoy Y inicia, otras iglesias hoy, hoy Así mismo es Pero hoy inicia Francis también Una de las principales tradiciones ya de los dominicanos eh, En lo que tiene que ver ya con el arte de culinario Que sí. es las <ríe> habichuelas Con, y con dulce pues yo la Con dulce Así es se come mucho guandule con ¿Estás pocos. dispuesto a que te inviten? Francis, ya yo lo hice temprano. Ah, bueno. Tempranito, sí, Francis. Pero acepto invitaciones, Francis. Me gustó eso que dijiste ahí, ¿eh? Sí. Sí, ¿Eh? me gustó. Eh. Bien, bendiciones para todos y todas. Eh, bendecidos en este miércoles eh, de cenizas, donde iniciamos la cuaresma. Juan Guaidó llama a trabajar a trabajadores, Públicos a huelga contra el gobierno Bueno señores Llegó a Venezuela e inmediatamente se activó este hombre ¿eh? Ya llamó a los trabajadores públicos a huelga Contra el gobierno de Nicolás Maduro Escuchemos Y nuestro llamado y petición Y respaldo completo a los empleados públicos Es para hacer efectivo Esa huelga, ese paro Y más Nunca colaborar con la dictadura, más nunca que utilicen nuestra burocracia que paga el Estado para que opriman al pueblo de Venezuela. Yo creo que están tan hundidos en contradicciones que ya es poco la justificación que puedan dar o va a ser poco lo que puedan decir, ya nadie les cree, ya ni su propia gente les cree. Sépanlo muy claramente, la presión apenas empieza, la movilidad social ahora es que va a la calle. Bueno señores, ahí está Guaidó Llegó a Venezuela el pasado fin de semana Luego de su, de su gira por Sudamérica Y ya se activó de nuevo Piden la destitución del procurador Luego de los cuestionamientos a la jueza Miriam Germán Oh Dios Esto ha causado mucha controversia ¿eh? Diversos sectores de la sociedad Veamos sencillamente una canallada y los, los canallas yo no me debo rinconar por ellos él está incómodo conmigo con el por el voto de disidente de Odebrecht lamentable es que otros miembros del Consejo Nacional de la Magistratura permitieran que en ese escenario se utilizara de esa forma tan cruel, tan desconsiderada exigimos la destitución del Procurador General de la República en razón del comportamiento exhibido ayer en el Consejo Nacional de la Magistratura. Si entiende que ella cometió prevaricación, ¿por qué no la somete? De lo que tiene que investigar el Procurador General de la República es quién estaba espiando a una jueza de la Suprema Corte de Justicia. Porque no lo a su ciudadano anónimo. Bueno, señores, ahí está todo lo que se ha generado luego de los cuestionamientos, los ataques públicos, ahí está... ...del procurador contra la jueza Miriam Germán... ...increíble... ...miren... ...entrando ya en el ámbito local regional... ...productor de leche... ...afirma la sequía... ...afecta la producción en el país... ...así lo dice Luis Carlos Fernández... ...vicepresidente de Aproleche... ...adelante... ...la verdad es que la pluviometría ha bajado... ...hay sequía... Ya se está reflejando en todo el país. Y aquí la producción ha mermado de leche. Ha mermado porque la, la calidad del pasto disminuye y por ende la producción baja. Eso viene y, y se estila que las lluvias comenzarán a mediados de mayo. eso es las predicciones que tenemos de Colombia y demás institutos que tienen que ver con esto. ¿Qué tanto le afecta esto a usted y a la producción nacional? Tremendo, porque la, la, la disminución de la producción va, se va a mantener y se va a agudizar. Eh, no solamente la producción, la reproducción y todo, porque todo depende de la alimentación, o gran parte depende de la alimentación y, y se refleja en todo, no solamente en la ganadería, eh, en otros rubros agrícolas también. Bueno, señores, ahí están las declaraciones, ¿verdad?, por parte de Luis Carlos Fernández. Ejecutivo Nacional de Aproleche, vicepresidente, no solo le afecta a la línea noroeste, ¿eh? sino a gran parte del país esta situación. A propósito de lo que ocurrió, los cuestionamientos formulados por el magistrado, procurador Jean-Alain Rodríguez, contra la magistrada Miriam Germán, vamos a ver porque aquí también en San Francisco de Macorís cuestionamos los abogados. ¿Y qué nos dicen ellos? ¿Cómo califican esta acción ante el Consejo de la Magistratura? Veamos. Creo que se le faltó el respeto, debido a que no, se, no hubo igualdad de parte, porque la, la entrevista, el interrogatorio que se le hizo a ella, no fue el mismo que se le hizo a los demás. Además de eso, hay un reglamento que lo conocían todos los, entrev, todos los que estaban entrevistando, todos los que lo componen. Consejo Nacional de la Magistratura y debió ser guardado igualdad ella que a los demás. Bueno, yo creo que no fue el escenario para que se le hiciera el tipo de interrogatorio porque hay un protocolo a seguir cuando usted va a afectar a un juez. Además, cuando yo comencé a escuchar la entrevista, eh, yo creí que era una testigo. Entonces realmente lució muy mal el procurador. Muy triste. La manera como el procurador se manejó, eh, entiendo yo que fue muy triste, muy lamentable que un funcionario de, esa, de ese alto rango que tiene. Bueno señores, ahí están las declaraciones de los abogados aquí en San Francisco de Macorís en torno a esa situación increíble. Vamos al ámbito de la policía. El informe que nos hace llegar la policía aquí en San Francisco de Macorís como cada día. Miren, muere una persona ahogada. Fue encontrado en las aguas del río Yuna, en el sector de Yunco Verde, del municipio de Villarriba. El cuerpo sin vida del haitiano Gasón Ya, de 38 años, residente en el sector de la Selva de los Pájaros, en el municipio de Villarriba quien al ser examinado el cadáver por el médico forense, al realizarle la autopsia correspondiente, certificó su muerte a consecuencia de asfixia por ahogamiento. En cuanto al cadáver, le fue entregado a sus familiares por el magistrado actuante. Así que ahí está, señores, la muerte de ese haitiano. Repito que... Murió ahogado en las aguas del río Yuna. La policía, en otro orden, pide que se entregue el acusado de herir a tiros a un hombre en un parque aquí en San Francisco de Macorís. Así que la policía le pide que se entregue a Densi López. Y herido por a, el acusado de herir de bala a Víctor Alegría, mejor conocido como Nino. Eh, la información fue dada a conocer por la licenciada Xiomara Arias, vocero del comando o vocera del comando regional noreste, con asiento en esta ciudad de San Francisco de Macorís, quien, repito, eh, hace el llamado para que se entregue este hombre. Ahí están las imágenes de quien eh, que resultó herido en medio de esta... Eh, este hecho ocurrido en el Parque Los Mártires, aquí en San Francisco de Macorís. Y Densi, hasta el momento, según los reportes que tenemos, ahí recordamos las imágenes, una vez más, del de momento en que resultó este hombre herido de bala en el Parque Los Mártires, aquí en San Francisco de Macorís, y se recupera, se recupera en un centro asistencial a recordarles que el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randy lar 100% purificada con sistema Osmosis, tan dominicana como tú. Llámenos, para mayor información y para servicio a domicilio, al 809-290-1379. Calidad que supera, ahí está, 809-290-3236. Porque el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es Agua Randi. La bendiciones. Gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Si el Todopoderoso lo permite, regresaremos mañana temprano nueva vez. Bendiciones. Francis, salúdame a Raquel. Hay que ponerse la ceniza, Francis. Y luego tomarse en el día de hoy, ya es una tradición, la tradicional habichuela con dulce. Bye -bye. <risa> Muy bien. Bueno, gracias Vladi por tu informe noticioso de este día. Y, y sí, eh, mucha gente va le gusta la habichuela, a mí me gusta. Como le gusta a Raquel también. Bueno, Buenos días. <risa> Buenos días Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Todo estás? bien? ¿Cómo te fue? Mucho trabajo, pero bien. Eso es lo importante. Cumpliendo los, los, Misión los cumplida. Compromisos, ¿sí? Así es. Buenos días a ustedes, amables televidentes. Gracias por estar ahí como cada mañana. Saludo donde quiera que esté nuestro hermano Fulvio, que cumpla con su compromiso y que regrese pronto para acá, para el Yo programa. Yo supe que me hizo una encamienda de una canquiña. <risa> <No encontré risa> lo hizo la, público. El, eh, ya al final, <risa> cuando regresaba a San Francisco. Pero pude traer uno, unas golosinas. Unas golosinas, no las canquiñas que él pidió, pero sí otras Sí, porque otra no cosa. encontré, aunque digo, mira, que no se la es pasa. Es que no tengo montes en huevita voladora, ni nada pasó, de eso, que se suben los canquiñeros. Y los no, pero también te dulce. abordan en los semáforos. Pero tú haces paradas también, en unos sitios sí. muy famosos allá, Camino no a Santo Domingo. Sí, pero Domingo. no encontré. No, no había. Mm -hmm. Oye, están en, en escasez, se buscan las famosas canquiñas dominicanas, es de esas que son latidosas. Sí. Que da problema a veces. Bueno, es eh, en un entremés interesante. Hoy es día de, de ceniza, miércoles de ceniza, 6 de marzo, según la iglesia católica, inicia el periodo de cuaresma, los 40 días que Jesús pasó, sobre todo reflexionando, ayunando. Y más adelante quiero compartir con ustedes un mensaje del Papa Francisco, precisamente de lo que los seres humanos, nosotros los, um, los que nos olvidamos a veces, que somos humanos y que estamos de paso aquí en la tierra, debemos ayunar en este periodo. Así que feliz inicio de la cuaresma y que compartan las habichuelas, porque sí, sobre que aquí no me... hay un sitio famoso que vende mucha habichuelas sí, todo sí. el tiempo. Sí, sí. Así que compartan sus habichuelitas con dulce, pásenle una tacita al vecino, es una forma de mantener ese espíritu solidario y de compartir que tiene el dominicano, que se ha perdido mucho por el tema de inseguridad, que la gente ya no sale de sus casas eh, o está enjaulado. Pero pásele ese platito al vecino, comparta, siéntese a hablar con él, eh, fortalecer las relaciones humanas es prioridad en esta vida. Entonces, ¿y ¿qué momento más oportuno para compartir una rica habichuela iniciando la cuaresma? Así Como es. Un plato aquí. muy dominicano. Estoy de acuerdo contigo. Sí, que invítame, Fran. Sí. Vecino. Bueno, ya estaremos, ya estaremos <risa> compartiendo unas habichuelas, Dios mediante. Muy bien. Pero lo. sobre todo Yo la amanecer. cuaresma es un mom momento de mucha reflexión. Sí, eh, por supuesto. He hecho práctica de y me gusta eh, vivirla. Sí, Acompañar da, a Jesús da, nos, Y su da cuenta de lo que fue el sufrimiento que Jesús padeció por nosotros Que ni cerca de lo que nosotros vivimos no, hoy día Dios. Y nos sentimos a veces agobiados no, Y creemos Nadie que el mundo se nos está cayendo encima Pero nunca un sacrificio Nadie tan grande tan como grande. entregar la vida Así es Mira porque... Raquel, en el orden internacional es interesante lo que se está dando con Juan Guaidó uh -huh. No solo por las amenazas recibidas de parte del gobierno de Maduro el presidente interino está demostrando que va en un ascenso importante en el sentir de su pueblo y cómo la comunidad internacional también va reconociendo esto es un, por eso que yo digo que es un tema que analizarlo a priori así uh -huh. es muy avieso hay que darle su tiempo y, dejarlo y dejar. es que hay una característica que no habíamos visto y cómo llegar a una institución pública que tradicionalmente podría estar bajo el esquema del que gobierna en principio y le exige que haya, que vayan a las manifestaciones, en fin, uh -huh. y este hombre ser recibido en esta forma, miren, lo que es el liderazgo que va alcanzando, nunca antes lo había alcanzado. Que realmente no lo construyó él, no, él, él no. estuvo en el lugar oportuno en el momento indicado. Y lo asumió. Y ya, exacto. Que no fue que se propuso eso. No, no, para nada. Y, y, que, y, y es que es una más, realidad que está viviendo Y lo Venezuela. que más eh, resalta es que tampoco se propone como querer quedar como presidente de Venezuela, simplemente ser el, el medio para que se produzcan las elecciones libres, libres y sí. que haya una paz y restablecer las instituciones en Venezuela. Pues él ha llamado a los trabajadores, eh, a los servidores públicos a movilizarse, a ir a huelga contra el gobierno. En otro orden, aquí en República Dominicana, ha sido todo un, un huracán de expresiones, si lo pudiéramos llamar de algún nombre, las reacciones que ha habido, en el tema del Procurador General de la República el pasado lunes en las supuestas preguntas, que no fueron preguntas, sino lecturas de noticias, de cartas, algunas de anónimas. cartas. Sí, que fueron, dice mí no, la, la jueza, esas para me parece mí no que si fueron construidas fueron en construidas. la Procuraduría. Porque es que, y lo peor, no solo del caso, es que él violentando el reglamento, se supone que lo conoce, y si no lo conoce entonces es peor el asunto, y... La, eh, la falta de decisión y de autoridad, que, no. que ahí no se vio. No. por el presidente de la, del Consejo Nacional de la Magistratura, que es el presidente de nuestra República Dominicana, el, el Danilo Medina. Entonces, eh, le quedó muy feo y quedó muy mal parado. Estaban pidiendo la destitución, que es la lo más, lo más chica no, que se puede pedir, la destitución del procurador. Creo que se lo ha buscado eh, después de estos cuestionamiento No es que no estén ellos en la, en la calidad de recibir los cuestionamientos, claro hay que cuestionarlos a todos los funcionarios públicos, a servidores y sobre todo ellos que quieren quedar en alguna de esas posiciones, entonces hay que evaluarlo, hay que cuestionarlo, pero usted no puede violentar el reglamento que existe para el procedimiento de, de, de hacerlo. Entonces usted le está diciendo está diciendo al país entero que no, que esto es una porquería, que no hay un sistema de justicia y que no funciona absolutamente nada y que para nada sirven crear leyes, ni reglas, ni normas, ni reglamentos internos de nada. Si, si hay, si la máxima autoridad que debe mandar un mensaje, entonces hace todo lo contrario. Creo que la sanción debe venir y no puede ser muy tarde. Aquí han reaccionado también. Él que se atrevió a hacer ese espectáculo porque sé que fue muy una malo. planificación absurda, y muy bien dicho por la magistrada, una canallada. canallada. Yo más adelante en mi tema voy a definir lo que es un canalla, y encaja perfectamente a este señor. Bueno, aquí abogados han cuestionado también el mismo tema, eh, en abogados en San Francisco de Macorís, y todos a unanimidad pues, coinciden que el procedimiento no se llevó, a cabo. Entonces, esto es lo penoso en este país. No es que los las cosas que sean cuestionadas, hay algunas de manera anonimata, que, que ayer hablábamos de que le habían instaurado nuevos recurso si se pudiera <risa> llamar así, el anonimato. El anonimato entonces, ¿no? ahora hay que reformar Eso todo para permitir, sí, bastante, pero entonces que la máxima autoridad, el procurador, esté, lo, y lo, ha, y lo, lo utilice. haga, lo utilice, lo crea. Entonces ahí es que está la cuestión, no es que no se le pueda cuestionar, es que se le debe permitir el debido proceso y ella conocerlo como dice el artículo 26 de los reglamentos, tres días antes todos debieron conocerlo, ahí aparecía, ahí le sorprendió a cada uno de los miembros ahí del consejo esa, esa actitud y esa decisión, por tanto una reacción fuerte fue de la magistrada Katia, Katia Miguel Miguelina dice que no, que no va a aspirar, que no va a permitir que la evalúen. Ella quería entrar también en el Consejo Nacional de la Magistratura y es jueza del Tribunal Constitucional. Entonces ella ha declinado. Yo creo que se precipitó un poco porque... Eh, tiene mucho valor. Eh, ella tiene valor. Sí, mucha... ha mostrado una solidaridad con la jueza, que es el tipo de solidaridad que debe existir entre las mujeres, pero la jueza dice que va a seguir. Eh, Miriam Germán Brito ha dicho que va a continuar, que la va a continuar. Aunque no le interesa ser presidenta, no pero es la querer. que tiene los perfiles pero yo de la presidencia. Es que deben estar dentro de las estructuras para que las cosas puedan cambiar. Desde, afuera, desde afuera se hace muy difícil. Hay una entrevista que la puse en mi, en mi estado de Instagram ayer. Y, y, y te posteé a ti uh -huh. que yo también estoy con Miriam Germán. Correcto. Qué interesante la entrevista del Diario Libre. Sí. Y donde ella contesta de forma... Pero lo peor, ¿tú sabes lo que utilizar e involucrar su hijo especial en estos trotes de este canalla? Claro, eso fue el tema más doloroso para ella y, y que se... En la parte Y no que tiene más, más no el valor en el terreno de... ¿Debió de recusarla? Claro, en su momento, como indica la ley. ¿O debió la de...? De enfrentarla en, don, en el escenario Por supuesto Porque no es verdad que tenga ningún valor lo que ese señor leyó ahí Para uno evaluar a una persona que nadie le ha podido decir Porque lo correcto entonces sería que con ese chisme uh -huh. Así se ha destituido muchísimos jueces aquí Con chisme igualito Está a él Y él Me ha sido partícipe de... en su gestión Claro él fue donde Mariano, junto a, a un político de aquí, a la capital, a un electo. Porque es que necesitan un sistema que le... complaciente, así no así no puede ser. debe. Pero ser ya le han salido al frente y le han mandado una comunicación que yo la mandé... El que no quiere hoy, que mejor que que sepa cuando tiene cola. Así es. Y en el ámbito, bueno, las regionales, el Productores de Leche están afirmando que la sequía le está afectando fuertemente, la sequía sobre todo en la parte sur, y norte, alto. Eh, hubo declaraciones ahí en el, en el bloque de noticias de Luis Carlos, el vicepresidente de Aproleche. Quiero que por favor el máster nos colabore y nos vuelva a poner la declaración de los productores de leche que han dicho que le ha afectado fuertemente. Las imágenes que han corrido y que se presentan a nivel nacional de las vacas muriéndose, esto es penoso. Vamos a escucharlo, el productor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 Y buen día para todos. Gracias. Muchas gracias. ¿Con quién hablamos? Ra Ramón Polanco, desde cenoví ah, Hola, ¿cómo Ramón. ¿Cómo está? Adelante. Estamos bien. Eh, Saludos para ustedes y un saludo a, la, a los seguidores de ese gran programa. Gracias. Muchas queda. gracias. Gracias. Óyeme, la preocupación de nosotros como padres, de los estudiantes aquí de cenoví ya hoy anda una avioneta, oye, volando por encima de nuestra escuela. Para fumigar. Haciendo sus fumigaciones, eh, a Dios, que no trae consecuencias graves. Sin avisarlo ni siquiera. No, no, y ayer habló el, el secretario de Salud Pública, de, de Agricultura, donde dijo que eso fue prohibido. Claro. A, hacer los vuelos donde hay escuela y, y, y hay casas. Oye, ya se está violando, ya anda una avioneta. Ella dijo que no pase nada. Es una información que yo le hago, porque si pasa algo, le voy a llamar a ustedes de una vez. Claro. Cosa. ¿En qué zona están fumigando? En cenoví Es el ¿Es próximo hospital, hoy un hospital, el y La zona del también. hospital y la escuela, por ahí. Claro donde han pasado Ay, los claro. otros incidentes. ¿Qué? Muchas gracias, gracias por gracias, la denuncia. Ramón. Gracias Ramón Polanco por la, la denuncia que ha hecho. Claro, Hay después de atención. todas las consecuencias que ha habido de estudiantes y docentes intoxicados, eh, bueno, crearon el Ministerio de Educación y conjuntamente con Salud Pública, Agricultura, Medio Ambiente, todos crearon un reglamento y prohibieron prohibieron las fumigaciones, sobre todo en horario escolar, y, de, y las que permiten, entonces, tienen que ser avisadas con tiempo, o sea, planificadas en horarios de que no haya docencia. Entonces, es una violación fragante otra vez, las autoridades tienen que tomar carta en el asunto urgente, interceptar ahora mismo y tomar la... Eh, las sanciones de rigor porque está en juego la vida de muchísimos estudiantes y personas, y docentes y personal administrativo y todos los que están, el personal médico también que está en esa zona y que pueden ser afectados en la zona del hospital, así que no esperemos que el agua no llegue aquí al cuello como decimos los dominicanos, que el problema ya lo tengamos donde no podamos resolver absolutamente nada, tomemos la medida de precaución y que haya las sanciones porque hubo una prohibición que haya sanciones en ese sentido nosotros como, Mira, aquí creamos los reglamentos, las leyes, todo para eh, nada Yo, es para mientras mi social, escuchaba a Ramón y, a, y, y la palabra que tú acabas de expresar Yo me pregunto Los tiempos deben ser readecuados en la zona donde ya hay densidad poblacional El negocio, la producción no debe parar No pero, pero debe sí debe ser con planificada, orden, con orden. porque claro. la vida está primero. Eso es así. Tenemos Vamos otro contacto. Buenos días. Buenos días. Buen día, Raquel. Buen día, Francis. Hola, día. hola. ¿Con quién hablamos? La pregunta con Octavio Pérez. Octavio, Octavio Pérez, un estaba? abrazo, hermano. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta mía es la siguiente. Parece así que el dueño de la finca. Tiene que ser hermano del presidente. Ay, Dios mío. O hijo del presidente. Ay, Dios mío. Entiendo yo. O primo, por lo porque menos. Porque no es la primera vez que yo oigo. No es la primera vez que yo oigo esa queja. De sí. que no vi. Es esa falta de respeto. Falta de, de humanidad. De humanidad. Eh, donde hay tantos niños inocentes que no, que no conocen el caso. Así es. Y esa gente se da en el lujo de, de que esa familia se, se acabe. Así es. Vamos a darle seguimiento, Octavio. Gracias, Octavio. Gracias, un abrazo. Así Gracias, es, Octavio. Para mostrar eh, sí. que le preocupa ese claro. tema. Y bueno, sí, eh, alguna complicidad tiene que haber porque tú violentar, sabiendo que hay una prohibición y lo hace, como que retar a las autoridades, es, es un, porque tú tienes es entonces un enlace muy fuerte. Entonces, yo creo que la, que la producción Que no es cosa rara en este país. Agrícola. No, no debe ser nunca, nunca. Eh, contrario a la a la, a la del ser humano. No. Pero esto esto Pero, debe ser corregido. Eso es. Así. Y debe tener un, un tiempo y cuando inicia la escuela. Por eso hablaba al inicio respecto a, al compromiso social que tienen que tenemos con la escuela. Así es. Y bueno, proteger al niño, proteger y, y al niño. Ya como cambian los tiempos y la tecnología, pues tenemos otros productos claro. que son menos, afectan Nocivo. menos al medio ambiente. Entonces, quizás son más costosos, pero afectan menos. Entonces, eso son lo que hay que usar. Correcto. Y planificarlo, por supuesto. Eh, gracias por continuar con nosotros, todas las personas que nos escriben en el WhatsApp. yuri Smith mandó esta foto mm, de una ayuda que está pidiendo para una niña. Cristina, eh, ya se lo presentamos. Sí. Bueno, Rafael Díaz nos manda, este es un sondeo, en las redes sociales dice comparto con ustedes una muestra más wow. de que no, eh, nuestro, no solo quiere un cambio eh, de alcalde, sino también de modelo de política obsoleta. Ahí en ese sondeo eh, se midió junto a Emanuel Trinidad, los dos son precandidatos a la alcaldía por el PLD, y él dice que sacó ahí 65% a un 35% contra Trinidad. Yo le he mandado la foto de esta princesa porque un pedazo de mi corazón está de fiesta de cumpleaños Qué bien. en el día de hoy. Alexa, es mi princesa Alexa, ya está en el colegio, ahí estaba mientras estaba marcando el 26 de enero Qué en, bien. por su colegio el día bueno, del barco. de fiesta la familia. Mi eh. princesita está de fiesta de cumpleaños en el día de hoy, que Dios me la bendiga, me la proteja, me la haga una niña de bien, seguro que sí, que Dios te acompañe siempre. Te quiero muchísimo Bellice. mi reina. Dios así la bendiga es. Amén Felicidades de Alexa De nuestra parte Muchas gracias Wellington Santana escribe Manda Ay Wellington No sea malo Tú porque que No me gusta hablar De comida aquí Porque entonces Mandan tentaciones así Pero no la mandan Por foto Wellington No fue así Que hablamos Sí. Así que hágalo bien. Si quieren, <ríe> Santana. Se aceptan. Dice que ya está viendo la Uno... vihuela. Pero tan temprano, sí. Sí, velando. Wellington. Sí. gracias por motivar nuestro su paladar. Rudy de los Rieles, referente al tema de la jueza. Está bien que la cuestionen, pero es con el debido proceso. Es lo que hemos dicho. Ahora bien, además de ella, el fiscal debería usar esos mismos métodos investigativos y un DNI profesional que él tiene para muchos funcionarios y cuestionarlo ay, en ay, público qué bueno está para cuestionarlo en público a ver qué pasa. Ayer lo dijimos aquí, claro. O sea, usen esos mismos métodos para el no, tema es que de corrupción para es absurdo Ese no, para todo. método. ese, ese, inventó, ese o, fue hecho en la procuraduría. Sí, o pero que si van a todos a medir con una misma vara, con un procedimiento, pues debe ser a todos, a los otros lo tratan. ya se dieron cuenta en el palacio, suaves. se dieron cuenta que fue una mala Decisión y se le convirtió en boomer, En Búmeras, boom, le dio duro en la cara Totalmente, así es, se le revirtió el golpe Se le rebotó y le cayó a él Y las consecuencias son funestas Parece ser que quiere que nos lo recordemos muy mal bueno. Juan Carlos desde Cenoví Manda a otro sondeo, hola Juan Carlos Ya Juan Carlos no nos llama eh, Por lo menos por el WhatsApp está activo aquí sí, Y dice veo. que la página de Facebook De marketing político electoral Le da un 67% a Andrés Acosta Y 33 mil Romero. Bueno. diría mi amigo Cheque, mmm. profesor Jean Paredes nos escribe, nos saluda y, y nos da los buenos días. Es importante gracias, que sea, sea visible, sí, sí, sí, sí. porque Todo el que quiera que De apire. esa forma aquí puede haber, Todo debe el haber cambio. Claro que bueno, sí. Bueno, nos toca una brevísima pausa, retornamos con más aquí en de mañana. quédese con nosotros. Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana Telenor, canal 10 y por supuesto a través de www.telenor.com.de hoy llegamos a mucha gente, gracias por la sintonía, Un saludo muy grande y que les caguen muy bien las habichuelas a todos los que ya las están <ríe> cocinando y, y dirá la muy gente, bien. pero ellos van a seguir con las habichuelas, Me a seguir, hoy se permite, hoy se permite. <ríe> <ríe> bueno, yo debo recordarle que he visto de Adasa, miren qué vestido más hermoso, espectacular, este robo sangre, que tengo en el día de hoy, pero también otras propuestas que he usado para este programa, mírenlo ahí, Adasa Elements está ubicado en la calle 27 de Febrero, casi esquina Salcedo, aquí en San Francisco de Macorís, en el teléfono WhatsApp 809-841-9955, en Santo Domingo estamos en el 809-952-2150, somos una tienda de vestidos, Adasa Elements, entregamos a domicilio y entrega inmediata Así es que visítanos o llámanos aquí en San Francisco de Macorís Adasa Elements y estarás bien puesta en cada ocasión Bueno, yo le tengo que recordar que Óptica, máxima visión, solo marca, solo prestigio Estamos en la calle Castillo, esquina La Cruz, frente al Gran Porvenir los teléfonos están en pantalla, el 588-7675. Óptica máxima visión, solo marca, solo prestigio. Allí encuentran las gafas que se adaptan a tu contorno facial. Vaya, visite y hágase su chequeo para que así tenga una vista siempre bien cuidada, pero sobre todo para que pueda ver más claramente. Ah. Óptica máxima visión. Calle Castillo, esquina La Cruz, frente al Gran Porvenir, San Francisco de Macorís. Procuradora, hay que, hay que recetarle unos lentes de ahí, para que vea bien la realidad del país, sí. verdad? 20, 20 que la vea. También recordarle que l -I r negocios. Usted que tiene su negocio ya no necesita endeudarse ni volverse loco. Capitalice su negocio con equipos de calidad y garantice su inversión. Visite cualquier tienda LIR comercial a nivel nacional y encontrará todas las variedades en equipos en refrigeración, cocción y preparación de alimentos que a su negocio le hace falta. Usted pone las cuotas como le sea más cómodo, le asesoramos y le ayudamos a hacer crecer su propio negocio. Visite LIR Comercial, donde todos los negocios califican. Bueno, Supermercado Almanzar, les recuerda que no debe salir de las guaranas porque todo lo encuentra, lo que busque en un supermercado y por departamento repleto. Y con esta campaña, unido a UNASE, le trae miles de pesos en premio. Puede ganar por cada 500 pesos, usted participa de televisores, fines de semana, crucero, en fin. Y además participa de la campaña ECOBOLSA, así reducir cada día el uso del plástico. Supermercado Almanzar, calle principal 34A, Las Guaranas. Aceptamos tarjeta solidaridad y recuerda que es Supermercado Almanzar, tan nuestro como Las Guaranas. Tenemos un contacto telefónico, buenos días. Buenos días. Hola, hola, ¿con quién hablamos? Buenos días. Sí. Hola. Buenos días. Sí, le escuchamos, ¿con quién tenemos el gusto? Licenciado Miguel Martínez. Miguel yo Martínez. Estoy llamando. Adelante. Porque me interesaría saber el teléfono del nuevo encargado de la plaza aquí a nivel de San Francisco y la zona. Para, como él yo, anuncia que traerán una gran cantidad de personal para poner de la comunidad para protección. Me gustaría saber si pers <coughs> aquellas personas que compiten en la carretera Tenares. San Francisco Tenares, eso es un pandemonio, ahí van a hacer fracasar a gente buena, porque si se matan ellos no hay problema, sí. que no queremos, que ocurra, son, son vidas. Sí. No queremos, pero si se matan ellos no hay, no hay problema, pero que pongan en riesgo a gente, personas buenas, personas inocentes. Tenemos que detenernos lo que vamos manejando hasta que ellos le den su voluntad para entonces ellos echar su... hacer sí, su eso es grave. Cuidarlo, protegerlo. Hay de, de personas ahí viéndolo, adultos, niños, niñas. Todo eso un es, espectáculo. Es, eso es un espectáculo, pero de mal gusto. Eso es triste. ¿Qué pues, va a ocurrir con esto? Que diga la policía que no, que no, que no tiene conocimiento de eso, porque eso está a la vista de todo el mundo. Incluso yo llamé un día, justamente le dije, pongan control a eso para que nos eviten una situación. Pero eso es día a día, que a la vista de todos y nadie hace nada. ¿Qué esperan? Que se maten 20, 30, 40 personas buenas para entonces empezar a hacer un alarac. Me gustaría saber el teléfono del Señor para yo justamente, si tengo que aproximarme a acercarme, pedirle de favor, de manera que si yo tengo hijos. Yo tengo hermanos, yo tengo familia, yo tengo personas, y la, la vida es lo más valioso que existe, entonces hay que preservarlo, pero de esa manera no se puede. Tengan buenos días. Muchas buenos días, gracias. gracias. por su inquietud, Espero, Miguel sé Martínez. Sé que lo, va, lo han escuchado, el, el jefe de la plaza ve este programa. Así es, y su equipo. Y, y su equipo, sobre todo, le da mucho seguimiento. Es un tema que ha sido una y mil veces denunciado, aquí lo hemos hecho, porque nos ha afectado y lo hemos visto una y mil veces, la policía también, de hecho hemos visto a la policía ahí apostada en los últimos días, hemos visto camionetas, hay que ser eh, eh, correcto en ese sentido, decir lo que es. En ocasiones ellos están ahí apostados, pero pareciera ser que hay algún nivel de complicidad que le importa un bledo o hacen unos hallantes, unos operativos de momento y a veces apresan algunos se llevan las motocicletas, pero en la mayoría de las ocasiones la permiten y el pueblo, todo alrededor, la gente sale, niños, adultos, envejeciendo y todo el mundo a ver ese espectáculo que es lo peor, porque se, se vuelven indolentes a una realidad que le puede afectar y que puede ocasionar un accidente o quitarse la vida a quien vaya, a quien esté conduciendo o quitársela a otro ocasionando un accidente esto deben ponerle ya a coto porque eh, es grave es, es la verdad, usted tiene toda la razón señor Martínez, preocupa mucho esta carreras clandestinas frente a los ojos de todos las autoridades, la sociedad que en algún nivel le respalda, le apoya porque sale a verlo como si fuera un espectáculo y no merece la pena y la policía que se hace en la mayor parte del tiempo de la vista gorda también. Debe haber sanciones si aquí hay una pista de carrera y, la, y no le gusta ese escenario, entonces prefieren arriesgar su vida creando una adrenalina ahí forzosa para hacer, Mira, hacer daño definitivamente ¿sí? que se violan todos los artículos de prudencia de buen ciudadano de civismo la ley 6317 la, la todo la constitución porque estos individuos eh, obstaculizan el paso eh, Crea, ponen en riesgo a otras atención, personas crean tensión por ahí. en fin, sí, sí. todo eso debe ser tomado en cuenta en la autoridad, y a, al que camina por esa, ese trayecto, no es de hoy, ni de la denuncia de Miguel, sino de todo el tiempo, ¿qué vamos a hacer con esto? Eso hay que frenarlo. Díjese, adíjese que haga lo propio, claro, que hacer. actúe. Frente a los Porque andan principio. sin casco, sin placa en la mayoría de los casos, sin luces, sin ruido, que el bueno, medio ambiente también tiene que ver ahí. También todos. Entonces, que hagan operativos reales ahí, estén pendientes. Mira. Antes de pasar al tema, de una vez, en unos segundos, Mari del Orbe, de Villarriba, nos saluda y felicita a mi niña por el cumpleaños. Muchas gracias, Mari. Gracias. Y profesor Jean Paredes. Dice que habla los precandidatos este y todos los miércoles, bueno, es una publicidad, del programa que él tiene en la emisora La 106. Ahí está Francis Rodríguez, ¿esto es para el tema? No, ¿o es ahora. No es de... Pues a esa hora. En la cámara, acaba de sí, la cámara de Americana de Comercio, para San, el capítulo de esta zona de San Francisco, tiene hoy a bien invitarnos, eh, resultados económicos y financieros en la República Dominicana 2018 Expectativas y recomendaciones para el 2019 Por Alejandro Fernández Y hechos que incluyeron en los mercados de valores internacionales durante 2018 Expectativas y, y recomendaciones Qué importante un conferencia Un encuentro empresarial Este sí. es un encuentro empresarial Y Ciudad Agropecuaria del Nordeste Y estará Emile o, del Guarí que es un afamado economista internacional dominicano. Emile de Guarí tiene un aval eh, importantísimo en el tema de Bolsa de Valores. pues Así es que hoy a, a las 6 de la a tarde. A instruirnos, los comerciantes, todo el público en general. Así es. Tenemos un contacto telefónico. Buenos días. Buenos días. Hola, hola. hola, sí. hola días, buen día. sí. Esperando que Dios le bendiga cada día a los dos. Juan ¿Igualmente? Carlos. Sí, señorita. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Bendecido, no te permite a votar familia. a los amigos, Juan Carlos. Siempre. Yo siempre lo voy de programa, a que no llame. A si que no llame, a... muy bien. Ese es mi desayuno. Gracias. Para Francia, para que tú anotes el número de teléfono de general, para Ajá. que no tome la de lápiz para que lo no... Y él se lo coge eh, al público sí, común. Sí, sí, sí. Se lo coge. Eso es. Ok, 829. Ajá. Dos veintidós. Dos veintidós. Doce veinticinco. Doce Sí, es una persona que coge toda la llamada, toda, toda la llamada. Ahí eh, está. Quiero decirle algo también, con respecto a lo que el señor decía ahorita. Eso no es... Yo no llamo eh, a Raquel clandestina, porque es pagada. Porque a mí Pago ni me han dicho policía. Es por competencia. Policía no, si no me han dicho, de lo que hacen la carrera. ah, no, no, vamos a darle dos mil pesos que ellos se quedan tranquilos. quedan tranquilitos... No, el... Se quedan Entonces como Entonces carta en el asunto. ¿Perdón? No, que ellos se quedan ahí como monitoreando, pero no hacen nada. Exactamente. Entonces, así mismo pasa por acá total. también. Es lo mismo. Así mismo. Yo quisiera que el general tomara la carta en el asunto y se resolviera. Él eso. debiera y aparecerse gracias ahí. Gracias, gracias a ti, Juan, Carlos. A Juan Carlos. Bueno, usted. nos han dado el número. El, a el, a el director de esta de, plaza. De esta plaza, 829. Olivense Minaya. 222. 1225. Pasamos Yo al sé tema. Que lo toma. Pasamos al tema principal en el día de hoy, le corresponde a nuestro hermano Francis Rodríguez, adelante. De mañana. Gracias Raquel y amables televidentes. Saludar a Fulvio donde se encuentre, que le vaya bien. Que traiga canquilla y también. Y que traiga canquilla. Porque también. le anda payado. Sí. <risa> <risa> bueno. Ya sabemos que esta semana y por el resto de, de mes estaremos hablando de lo que sucedió y de ese momento funesto de las vorágenes políticas dominicanas en un escenario muy emblemático, el Palacio Nacional, en el salón donde se reúne el Consejo Nacional de la Magistratura. Allí pudiéramos Suponer que reside el intelecto, las condiciones públicas, sociales y políticas más equilibradas y que la cual, en la cual se le ha dado la oportunidad a hombres iguales que como tú y como yo y mujeres iguales como Raquel y como todas las mujeres a representar a la sociedad desde los distintos ámbitos en que ejercen sus funciones. Yo, como abogado, como parte de la comunicación y de este espacio, debo señalar que el reglamento, en su artículo 2, dice que se compone el Consejo de la Magistratura por el Presidente de la República, en su, en su ausencia por el vicepresidente, el presidente del Senado, ahí se refiere a lo que yo decía, que debido a los ámbitos en que se están desempeñando hoy día, le ha correspondido formar parte como una especie de episodio representación del pueblo para tomar las decisiones de quienes impartirán justicia y quienes ocuparán la dirección de la justicia el presidente de la Cámara de Diputados, un senador escogido por el Senado que pertenezca al partido o bloque de partidos diferente al que gobierna, un diputado escogido por la Cámara de Diputados que pertenezca a partido o bloque de partidos diferente del, presen del presidente de la Cámara de Diputados, que obtente la representación de la segunda mayoría por eso está Josefa ahí, ¿verdad? Uh -huh. correcto el presidente de la Suprema Corte de Justicia Actual que ya fue renunciante y al que le dediqué un tema váyase en paz mi compadre váyase en paz para, el, Buenos sí, para permitir a doña sí, Felicia gracias. con su cafecito Importante, y sí. té, muchas gracias Gracias Raquel, salud a los amables televidentes no, Don Fulvio está libre hoy. muchas gracias Gracias mm, Sabroso Salud Me he convertido yo en un tomador de café como si fuera de tradición Riquísimo <risa> okay. El presidente de la Suprema que ya he dicho que ha renunciado no, no, O no se evaluará o no asistirá Dice que, no, le, que no, no quiere repostularse, no, no quiere repostularse un magistrado de la Suprema Corte de Justicia, escogido por ella misma, que en este caso es Soto, uh -huh. el magistrado Soto, y el inefable y canalla, procurador de general de la República, como le llamara la propia jueza, no pudo tener otra palabra más socorrida que esta. A todo esto, solo basta con recordar las veces que yo he tocado aquí la importancia de vigilar la selección, de pedirle encarecidamente que el poder político se aleje y que no siga mandando el mensaje que se procura tener los jueces que se acomoden a los intereses partidarios o los intereses del que gobierna. Por el bien de nosotros, no para eh, eh, disminuir la capacidad que tenga cual, cualquier abogado o juez que pueda ser escogido el poder político ya que tiene la responsabilidad que lo haga de forma transparente yo he escuchado múltiples opiniones sobre este caso y por qué lo hizo es una gran pregunta qué perseguía a Jean Alain con esto y sobre todo en un orden constitucional de garantías y de preceptos y principios que se supone que se enarbola como una de las principales funciones del Estado social, democrático y de derecho, es acoger cada uno de los principios rectores y donde superamos ya hace mucho las especulaciones, las llamadas o, la, o el amiguismo con un policía del más bajo rango, de un raso, en aquel momento iba y buscaba una persona un fin de semana preso para que otro cobrara una deuda. Hemos superado el que se formen de velos y planfletos como el que llevó el Procurador General de la República Donde se está evaluando y donde no se está llevando un juicio Ni siquiera disciplinario Que eso es para escenario de lo que ellos acostumbran a hacer De ese tipo de cartas Para llevarlo al Consejo del Poder Judicial Y así poner en vilo la moral, honra y el buen nombre de jueces que hasta han logrado destituirlos sin tener ninguna prueba, sin tener más que ese chisme. Y aunque necesito y quiero, porque sé que se ha abordado bastante el tema, en el día de ayer fue el tema de Raquel, la parte mía debe ser la jurídica, la meramente importante, legal, que esto entraña, y del hacer reflexión, también me asumo de la política que participa como representante del pueblo en este órgano tan importante. Así es. La solemnidad se perdió. El debido proceso se echó al zafacón. La credibilidad ni se diga. La credibilidad ya nos da lo mismo que sigan como que no sigan, ¿sí o no? ¿La figura del anonimato? La figura del anonimato Crea, se, se le da, pues pongamos nuestra barba en remojo, que no se le ocurra a este, a este señor o a los fiscales de aquí a crear expedientes de esa magnitud, cuidadito con eso, y si el pueblo lo soporta, sufriremos y lloraremos lágrimas de sangre, No es permitido eso que hizo este carajo Que pierde mi respeto Porque si él se echa de esa forma, se zorrastra a intereses particulares Solamente quizás con el interés de frenar el ascenso de la propia juez O la permanencia de la juez en su cargo 70 años tiene Y a la vez se lleven a términos personales y él muy tranquilo, gracias magistrada. Esto, eh, eh, eh, muy bien. Eh. Qué absurdo. Pues miren, dice el reglamento en su artículo 26 que quiero que me lo configuren aquí o me lo pongan en imagen. Mientras dura el proceso de presentación, este es el 26, objeciones y reparos. Suponíamos que él estaba leyendo una un documento conocido por el pleno, conocido por la que estaba sentada ahí, Debió 48 horas antes debió de conocerlo, para que ella hiciera los reparos y aclaraciones. Él dijo que era pregunta, pero ahí no hubo preguntas. No hubo preguntas. Acusaciones. Acusaciones, historias e historietas. Los candidaturas a preselección, hasta tres días después de publicada la lista de preseleccionados, cualquier persona o institución podrá someter a la consideración del Consejo Nacional de la Magistratura objeciones. Y son tan bárbaros que hacen ese chisme y no les dice... Por tales razones pongo mis objeciones y la valido con ley, con lo que sea, pero fue hecho en un adredes. Cuando el Consejo atribuya méritos en principio, es decir, que debió evaluarlo para darle los méritos. Si eso hubiese tenido la evaluación que dice la ley, quizás ese show y el mismo Jean Alain se evita él mismo dentro de su ejercicio esto por lo cual le está pasando y que él solito se metió Así es. las comunicaciones que se remitan al consejo como objeción o reparo que eso no era una objeción ¿eh? las objeciones no son esas nunca podrán ser anónimas y deberán contener los datos de quienes las formulen. Él quiso contenerla como anónima, porque él es el Ministerio Público, y hay etapas de investigación que son anónimas, y a ella la están investigando, y usted tenía autorización para investigar. Se había producido un hecho público no en el informó. cual usted se tome la medida de, de ir a investigar. A Allá no se le informó, que tenía el derecho de ser informado. Por Dios, ¿y a dónde que estábamos? y que el presidente de la República sea el que preside, y no hizo nada. Peor aún. Anterior a la magistrada, estuvo el magistrado, el magistrado Segarra, y se le quiso cuestionar por qué él aparece en el padrón del partido la liberación dominicana, lo que finalmente hizo el presidente, como, como quien preside. ¿Qué frenó eso? No, no, eso no tiene... Valor en este... Ah, pero ahí sí lo hizo Óyeme, lo que tenía menos otro, importancia que yo paso, he dicho no. Que ese problema de, de la fijación de un, una objeción porque haya tenido vínculo político Quedó en el pasado Cuando el magistrado Aníbal Medrano estuvo exponiendo La primera pregunta o la solución se la dio Aníbal Por lo tanto, las objeciones y reparos presentadas deberán ser decididas antes de iniciar la etapa de vistas públicas. Oigan, esto: nunca se conoció ese mamotreto, ese divelo, ese panfleto, esa maledicencia que ha presentado este señor, cuya investidura a mí me sorprende que él se haya prestado para cometer ese atropello moral y jurídico sobre todo. Le quedó grande el cargo a él atropello moral y jurídico sobre todo y le quita brillo e importancia al proceso que ellos mismos se están ocupando y le está ocupando tanto tiempo e interesa a la nación por lo tanto y concluir con lo siguiente me he detenido tomando la palabra de la magistrada afectada y que todo caso el país la ha recibido guardado, no hay un ser humano en este país que no haya repudiado a Jean Alain y al Consejo de la Magistratura y le haya tomado en cuenta que el presidente en este caso que sí valía la pena de frenarlo y decirle y cuestionarlo, no lo hiciera, pareciera que él estaba conforme con lo que estaba pasando ahí. Claro. Porque él es Porque el jefe de, este, de los, este muchacho lo Que no sabe cómo demostrar Su familia no es rica millonaria Y él tiene más de 200 millones de pesos Y él tiene una compañía que le cobra Compulsivamente Al Estado eso Es una irresponsabilidad de este país Eso es lo que quieren oír Y él mismo Que es parte del sistema penitenciario Le vende la comida a través de una compañía Que serio es él, eh y así es la política de mi país. Canalla, dice una definición. La etimología de canalla nos lleva a la lengua italiana, más precisamente el término canaglia. Un canalla es un individuo infame. No tuvo, es infame, malvado y mezquino, dice la palabra canalla que hoy lo reviste totalmente a él y lo que él pretende ser. Muchas gracias Francis, gracias como siempre por tu interesante reflexión en este tema que todo el mundo está hablando y tiene que hablar por supuesto de lo que ha ocurrido. Una de las frases de las que recordamos de Miriam y Germán es que no ha habido ningún interés de que se esclarezcan las cosas, sino de hacer daño, fue lo que quedó bien evidenciado en este proceso porque si fuera de eso supuestas preguntas de lectura de cartas anónimas por lo menos en un caso, eh, mencionó en dos de las cartas, algunos nombres pero hubo una que fue completamente anónima nos vamos a una breve pausa retornamos con más, bueno antes ha entrado un mensaje desde Tenares Casilda Cruz, la maestra Casilda nos ha mandado este mensaje de familia y amigos, les deseo un feliz inicio de cuaresma, que tengan 40 días de paz, amor, fe que el sustento no falte ni la bendición de Dios, así Nunca. sea, Amén. gracias, muchísimas gracias por ese hermoso mensaje, nos vamos ahora hacia la pausa, retornamos con más aquí en De Mañana, quédese con nosotros. Ah, no, no, no, no, no, Aquí no. fuera de cámara gozamos un montón porque se dan muchas cosas sí. o, <risa> Otro programa interesante El otro día hizo una hazaña que voló que pareció un gato Sí, tenés un equipo brillante Saludar Inmientras a mi madre, a mi padre que ya lo veré más tarde porque tenía dos ¿Ya días ¿Ya le pudieron hacer la cirugía? No, aún no, ¿Aún está no? Eh, reposando Reposo. pero muy positivo y todo está resolviendo o sea, agradecer a Fran Tejada por las atenciones en el Seguro Nacional de Salud bien, y como bien. había dicho, nadie se queda sin el servicio Así es, como debe ser como debe ser. Mi padre es pensionado hace muchos años Muy bien y es del Departamento de Obras Públicas Técnico de Suelo realizaron importantes obras era el eh, levantamiento, incluso el del Palacio de Justicia para hacerse aquí en San Francisco Muy bien Puente de Boba, el teleférico y muchos puentes, que hoy todavía son puentes... Estables. Estables. Sí, porque ahora vemos vicios por todos los lados. Así Pero bueno, es. cambian los tiempos. Eh, Tenemos un contacto telefónico antes de pasar con el siguiente tema. Buenos días. Sí, buenos días. Adelante con su comentario. ¿Quién nos habla? Angelina. Hola, Hola Angelina. ¿Qué tal, corazón? Estamos regular aquí, sorprendida. Digo, eso nos sorprende. Este, cuando yo estaba viendo... Eh, o sea, eh, eh, viendo ese eh, el tema, o sea la, la, prese, la presentación del, del asunto ese de la del Consejo Nacional de Magistratura sí, yo dije, ¿Usted oh, lo que... vio por televisión? Sí, cuando muy yo bien. le estaba viendo mire, ¿Qué usted sintió no en ese de, momento? No soy abogada, ni soy nada sí. ni sé nada de eso, y dije Ciudadana. a hijo mío oye, pero eso le queda muy bajito a un chisme de barrio Ajá, Sí, muy bueno. no, yo ayer ¿Qué ¿qué es comencé eso? mi tema haciendo una comparación no Bueno, mira eh, Angelina, Gracias Angelina No se necesita ser abogado para usted darse cuenta de lo que ahí sucedió El estilo y la forma de cómo se manejó Ayer yo comencé el tema simplemente comparando y, y hablando de, lo, de los de los eh, tratos Y la, la, los temas que se crearon ruido en el fin de semana Un pleito de una galleta que dañó una boda También se manejó como... La gente piensa que son los pobres que es la clase baja La que pelea, la que hace show, la que hace escenario de mal gusto sí. No, los riquitos también y entonces el sistema de justicia mire también cómo se desacredita innecesariamente eso eh, fue... Manifestando bien claro violación a procedimiento ¿Qué es lo penoso? Insistimos y lo vamos a decir una y mil veces No es que no se cuestione Están en todo derecho de cuestionar Pero no a uno, a todos Todo el servidor público Todo tiene y que oye. ser cuestionado Pero deben manejarse bajo el reglamento y protocolo Que hayan establecido para ello Y le, ponerle el, el ingrediente de la amistad Poner el ingrediente el tema de familiar decir que ellos tienen muy bajo, investigación. Que ¿Qué se le lleva qué se le lleva en contra de la jueza? ¿Qué condiciones plantea este señor para cometer lo que ha cometido? ¿Qué contenido de valor okay. para evaluar a alguien o para desnigrarla tenía eso? Más que para ¿tiene para valorar era para dañar lo dijo bien claro mira Germán, bueno pero de este tema se seguirá hablando por mucho eh, vamos a pasar a otro, el inicio de la Cuaresma en, en este momento, hoy miércoles de ceniza para los cristianos católicos es eh, muy importante esto este, este tiempo eh, se impone la señal de la cruz en ceniza en la frente recordando que somos, de polvo venimos y de polvo nos vamos a convertir cree y arrepiéntete, cree en el evangelio y arrepiéntete de los pecados sobre todo Ese, es un escenario, un momento oportuno para confesarnos, para no volver a pecar, eh, para ayunar, para abstenernos de situaciones, sobre todo eh, que nos mm, llevan al pecado. Eh, es un momento oportuno. Hoy en, las, en los centros educativos se impone también la Señal de la Cruz, los, los las diferentes templos, iglesias, están en casi todos los horarios también con la Eucaristía y los oficios religiosos ...para este día... ...vamos así a escuchar es. unas declaraciones... ...que tiene producción... Eh, ...de una persona... Eh, ...representante de la iglesia católica... ...adelante... ...con las... ...días de ceniza... ...para... 40 días de... ...de reflexión... ...de arrepentimiento... ...para nosotros irnos preparando... ...porque no sabemos el día ni la hora... ...que nos llega el, la muerte... ...que nos lleva, que llama el Señor... ...y el que muere así... En, pre en preparación con el Señor, no muere, sino da un paso a la vida, porque la vida, este mundo, no, esta vida no es, esta vida prestada por un tiempo, no sabemos cuánto, porque es lo único que sabe Dios, pero sí, nos manda, estos son 40 días de reflexión para ir con, arrepintiéndonos y cambiando de actitudes, que no es de religión como muchas veces ca cambiamos de una religión a otra, sino... ...de reflexión, cambiando nuestra vida... ...de la manera de actuar, manera de vivir... ...porque muchas veces vivamos en una comunidad... ...y no somos comunidad, sino que vivamos en esa comunidad... ...pero no participamos de nada de lo que se practica en la comunidad. ¿Qué significa la pluma ceniza? La ceniza significa que el tiempo de cuando... En aquellos tiempos de, de, de antes, que se vestían de saco y se cubrieran de ceniza en el arrepentimiento. Cuando Nínive y, y esos pa países, que Nínive que en tres días no recaminaba el pueblo, pero mandaron a Jonás a predicar allá, y ahí la gente, hasta el, hasta el rey, que no creía en nada, se... Quitó el manto y se vistió de, de saco, de sayán, como llaman, y se, vit, se llenó de ceniza, se enteró en el, en el pueblo de la ceniza, para que, significando el arrepentimiento, el cambio de vida que él iba a dar. Gracias. Qué bien. Sí, Mira, bien. Eh, en la cuaresma, 40 días antes del domingo de Ramos, y Inicio de la Semana Santa, el trayecto de Jesús al Calvario, a la cruz, la, pasión, la pasión y muerte de Jesucristo. Y como decía el ministro de Asamblea, me parece, es un momento de reflexión, de, de, de, de penitencia, penitencia y sobre todo eh, de ayuno, hacer ayuno y, y, y ofrecerlo al Señor pero para que nos cambie, para que nos dé la, la fortaleza y la inteligencia para tomar la decisión de ser diferente. Correcto, no, de nada nos sirve dejar... Es morir al hombre de, viejo dejar el, y traer el nombre hombre comer, nuevo. Claro, deja de comer, ah, no voy a comer a las 12, voy a pasar el día entero en ayuno, en penitencia, si sí, a la noche entonces me voy a dar una harturas que no voy a poder conmigo, ni pararme de la silla, así no, sino que ese dinero que nos ahorramos en la comida y el desayuno, porque lo hicimos de ayuno, de penitencia para el Señor, entonces yo lo dono, lo regalo a cualquier persona que lo vea en la calle, que lo necesita, o sea, es construir con algo que yo, que, que me gusta, la comida, los gustos, eh, ese, ese es el sentido. Y el Papa Francisco nos recuerda en este mensaje que quiero compartir con ustedes, de que, un mensaje sobre todo de a qué debemos ayunar hoy día. Dice el Papa que debemos ayunar a las palabras hirientes que transmiten, y transmiten palabras, o sea cambiarlas por palabras bondadosas, ayunar de descontentos y llénate de gratitud, ayunas de enojos y llénate de macedumbres y de paciencia, Ayuna del pesimismo y llénate de esperanza y optimismo, Ayuna de preocupaciones y llénate de confianza en Dios, además ayuna de quejarte, los dominicanos que nos vivimos quejando por todo, y llénate de las cosas sencillas de la vida, ayuna de las presiones y llénate de oración, ayuna de tristeza y amargura y llénate de alegría en el corazón, ayuna de egoísmo y llénate de compasión por los demás, ayuna de falta de perdón y llénate de actitudes de reconciliación y finalmente Ayuna de palabras y llénate de silencio y escucha a los otros. Este es el mensaje que nos manda el Papa Francisco, sobre todo para reflexionar en, esto, en la cuaresma, el silencio es fundamental para que en, esa, en ese momento de concentración y comunicación directa con Dios pues podamos escuchar la voz de Dios y hacer lo correcto, sobre todo ayunar y dejar lo malo atrás y construir entonces pasos firmes hacia eh, reconciliación, amor, perdón y todos lo demás y sobre todo momento preciso para eso en esta ocasión en esta temporada en uh -huh. este tiempo importantísimo de la Iglesia Católica que inicia hoy con el miércoles de ceniza en polvo eres recuerda que polvo eres y polvo te convertirás dice que Cree el arrepiente. color litúrgico es el morado, el morado ¿no? en esta temporada el color como de esto puede suceder el domingo de, eh, de el miércoles de ceniza Puede suceder, eh, iniciar entre el 4 y el 10 de marzo. Sí, porque todos los años varía. Sí, entonces es movible, años igualmente pasa con, movible, la, de acuerdo con calendario. la Semana Santa uh -huh. y, y termina el 18 de abril este año. Así es. Bueno, eh, seguiremos hablando todos eh, en lo adelante del Tenemos significado de esta temporada, de este tiempo litúrgico, de cuaresma y sobre todo para combinar a que cambiemos y seamos mejores seres humanos, todos tenemos que arrepentirnos y cambiar Y ser mejores seres humanos en esta tierra de paso tenemos Vamos a cambiar de tema eh, un, El caso del alcalde de, Del alcalde, el juicio seguido al, al alcalde Alex Díaz Por difamación e injuria Quien en una ocasión Diera una declaración en la cual eh, Pedro Jacobo se sintió difamado, injuriado Vamos a escuchar, a ver la Solo como referencia, nosotros traímos la tan conocida sentencia TC-0075-2016 del Tribunal Constitucional. Sentencia TC-0075-16. ¿De qué trata la sentencia TC-0075-16? No, fue pues, dentro de otra, fue la que más insiste, porque ataca a todos los eso se tiene el Tribunal Constitucional y en la que Constitucional un conjunto de articulados de la Ley de 71-32. De que cuando se hace ese tipo de declaraciones, de se a una persona pública, en contra de lo que dijo el abogado del señor Japón, el señor Japón es una persona pública, que llama huelgas, que hace manifestaciones, que pide que se abra planta de gas, que negocia para que se abra planta de gas, y no se le el proceso calificativo. Toda vez, y si continuárese en de la justicia, que si los hechos que se han imputado constituyen una diferencia, interpretación o confusión a la que se ha llegado como consecuencia del análisis de una conducta pública y no una invención calumniosa y un comportamiento inexistente, la falta de intención difamatoria debe presumirse. Aquí se ha probado que lo que se alejó no fue producto de una intención calumniosa. La bomba se dio, la bomba se dio, la bomba se negoció por orden de Jacob Bueno, hoy continúa Vemos el juez entonces por difamación y calumnia contra Jaco. Hay una demostración Jacobo. del ejercicio de Sócrates y Carlos Moreno, uh -huh. que son los defensores del alcalde. Pero esto tiene que, creo que con, debe concluir hoy ¿Cuánto es que están pidiendo de indemnización? 10 millones 10 millones Bueno, está la... corriendo en las redes sociales una supuesta información Que debe ser confirmada De que, reitero otra vez la palabra supuesta De que comunitarios vendieron la famosa guagua que el alcalde dijo Que por lo que se sintió difamado Jacobo el comunitario Jacobo de que habían ellos eh, tomado el regalo de por los por la empresa por, la dueña de la estación de gas eh, una un autobús sí, y pero supuestamente la empresa este no está participando que es la que debe avalar eso debiera verdad no eh, tiene valor aclarar todo eso no tiene entonces valor. supuestamente de que el autobús fue vendido por los comunitarios digo supuesto insisto porque eso debe con pero entonces se le indica se le indiga a Pedro uh -huh es una acusación directa, directa a, él, a, él, a él como que él fue que la y, cogió, y él no ahí es que está el tema de la examación. parte. pues vamos a ver si hoy cierra ese caso para la tranquilidad de muchos pero eso sería tenemos que necesariamente esperar la conclusión y ver qué deciden los jueces cómo valoran ambas partes correcto así es un tema que damos seguimiento nos vamos a una pausa agradeciendo a Robinson Núñez desde Nueva York que está en sintonía con nosotros y nos agradece que les estemos informando. Así que muchas, muchas gracias, gracias Robinson. Robinson. Un abrazo, nos vamos a la pausa y retornamos con más tras esta. Quédense con nosotros. Raquel, tú sabes que Gracias nos apuntan por con producción, nosotros. que dentro Ajá. de la demanda eh, está... Aparte p... de los 10 millones. De los 10 millones, 10 meses de cárcel. 10 meses de cárcel. 10 meses. Eso, Eso está es lo pidiendo los... los abogados de la parte querellante, en el caso Alex Díaz y Pedro Jacobo. Mira, tenemos, como le hemos estado dando seguimiento, Raquel, y esto es importante porque eh, algunos medios locales, de página. Quisieron utilizar y justificar lo injustificable Hicieron creer o comentaron que estaban llegando tarde los estudiantes Y que se le estaban cerrando la puerta innecesariamente no, no, no, no, no Lo que hemos abordado aquí y por lo que nos hemos preocupado Y de lo que hay evidencia Y de lo que hay evidencia Es que llegan temprano Es que llegan temprano afuera. Pero se quedan afuera hasta que pasen los actos Que son los más importantes para la formación integral de los estudiantes para que tengan eh, respeto por los símbolos patrios, que tengan respeto por la bandera, por el himno, y que tengan respeto a Dios. Es eso lo que nosotros estamos tratando. Esa es la Manuel María Castillo nueva vez que es noticia por la misma situación. Pareciera ser que no hay solución al problema, pero hay un protocolo y hay medidas a tomar disciplinarias, y aquí María lo ha explicado, ha llamado al programa... Entonces, ¿por qué se hace tan difícil aplicarlo? Eh, se supone que deben hacer reuniones con los padres, llamarle la atención para que controlen a, los, a sus hijos que todavía están en una edad de controlarlo, eh, es así, y bueno, y, y hacerle entender el, el derecho y el respeto que deben ellos guardarle a los símbolos patrios, porque si nosotros los dominicanos no cumplimos ni siquiera con esa sencillez de nosotros guardar respeto, de, de valorizar a quienes entregaron sus vidas y crearon sobre todo un sistema libre, democrático, independiente, que pudiéramos vivir en una nación de esa manera, como ciudadanos y nos dieran un nombre de dominicano. Entonces, ¿a quienes vamos a respetar? Sí. Es comparado con nuestros padres biológicos, los padres de la patria. Entonces... Si no lo respetamos a ninguno de los dos, entonces, ¿qué, qué, qué, ¿cómo es que está constituido el ser humano? ¿A quién hay que respetar? Porque si no hay respeto en esos dos ámbitos, entonces yo digo, ya no se respeta más nada. Sí. Entonces no es gente, es cualquier otra cosa que no pudiéramos llamar, y no gente ni siquiera. Así que hay que buscar una medida, la que sea, pero hay que buscarla para obligarlos a ellos a crear conciencia de que deben ser respetuosos y que tienen deberes que cumplir para poder exigir derechos. Así, Así es, sí. pues nosotros seguiremos hasta tanto, aspiramos al, a, a lograr de que se corrija esto, uh -huh. que participen y haya disciplina, cumplimiento del deber estudiantil. La Regional de Educación ha estado está muy activa y de hecho ha, ha, en esta semana ha abordado uno de esos temas, con las MAI, sobre todo, como porque le ha preocupado, yo no sé si se ha motivado por la insistencia de nosotros, vamos a seguir, eh. debemos decirle y recordarle que vamos a seguir con el tema hasta que haya consecuencia Entonces han, han hecho actividades trabajando con esto, con las MAI, la temática de respeto a los símbolos patrios, fundamental. Así es que enhorabuena que sigan ellos dando esos pasos, pero se necesitan sanciones, se necesitan medidas disciplinarias, se necesita forjar conciencia ciudadana crítica, responsable de sus derechos y sus deberes. Así es. Bueno, Raquel, nos vamos por hoy. Con misión cumplida en Así, este día. Y, y vamos todos. A, fullo, a la que traiga la canquilla mañana. Y Mejor que... que ni venga. Sentir, <risa> <risa> hermano, te queremos. Okay. Mañana nos vemos, si Dios quiere. Buenos días. Un abrazo. Buenos días.